y gracias por acompañarnos en este conversatorio. Somos jesuitas y hoy estaremos hablando de cómo vivimos nuestra vocación. Y también tendrás la oportunidad de participar en la conversación para que así puedas explorar a qué te llama Dios. Quédate con nosotros y bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este conversatorio vocacional y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Orlando Portalatín y soy jesuita y estamos en vivo y a todo color desde San Juan, Puerto Rico y también de la ciudad de San Luis en Missouri. Tenemos unos compañeros que se están conectando con nosotros desde la ciudad de San Luis, así que le damos la más calurosa bienvenida y gracias por acompañarnos durante esta hora que estamos aquí a hablar acerca de nuestra vocación. Pero antes de comenzar formalmente nuestra conversación, ¿por qué no llamamos al Señor para que esté presente entre nosotros en, esta, eh, en este pequeño espacio? Así que hacemos una oración preparatoria en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, Señor, vengo ante ti para pasar este tiempo de conversación en tu presencia. Queremos estar contigo. Necesitamos de ti. Danos la gracia de conocerte. Y también de conocer tu voluntad para nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ven, hoy vamos a tener una conversación entre amigos, entre compañeros. Aquí en Puerto Rico, habemos cinco compañeros que están con ustedes en vivo. En San Luis tenemos a dos compañeros. Y yo sé que a través de las redes sociales y a través de Facebook Live, hay otros compañeros que también están conectados. Eh, hemos visto que está Brian de Guadalajara, allá en México. Así, Brian, un fuerte saludo de acá de Puerto Rico y de San Luis. Gracias por conectarte con nosotros en este Facebook Live. Y el propósito es tener una conversación de cómo el Señor ha visitado nuestra vida y nos ha ayudado a concientizarnos acerca de cuál es nuestro llamado. Porque queremos no solamente motivar eh, el llamado nuestro y renovarlo, pero también queremos motivar tu llamado a lo que te llama Dios. Así que para lograr esto, hemos estructurado este conversatorio en la noción de que somos misioneros, ¿verdad? Que tenemos talentos y cualidades y que Dios nos ha llamado a compartir esos talentos y cualidades. Por tanto, vamos a presentarnos, ¿verdad? Como dijimos, mi nombre es Orlando Portalatín y aquí yo quisiera pasar ahora a la pantalla a los muchachos en San Luis para que se presenten. Adelante, Reinaldo. Excelente. Gracias, Ángel. Y como ya saben, mi nombre es Orlando. Este, estoy en una etapa de formación que se llama el Magisterio y llevo cinco años como jesuita. Entré en jesuita en el 2015. Así que, bienvenidos y mucho gusto estar aquí con ustedes. Me llamo el Padre Andrés. Nací en Colombia, en Bogotá, tengo 16 años en la Compañía de Jesús, cuatro años como sacerdote y aquí animado para ver quién es el que nos va a acercarse y dejarnos saber en qué manera es que Dios nos está llamando a vivir esa vocación. Yo soy el padre Pepe Ruiz, eh, también tengo 16 años eh, de entré a la Compañía de Jesús y y a mí me han, me han llamado ya para la última fase de la formación jesuita, que es la tercera aprobación. Y así que, pues, estoy terminando de haber sido párroco en la parroquia de un bon pastor en, en Maya West, administrado parroquial. Y ahora voy a, a Guadalajara, donde voy a estar ahí haciendo los 30 días de ejercicio espirituales en silencio, por segunda vez en mi vida, como en el noviciado. Así que muy contento. Excelente. Mi nombre es el padre Flavio Bravo. Llevo 26 años en la Compañía de Jesús uh, y 5 años aquí en Puerto Rico, donde he servido como superior y ahora uh, he iniciado una, una nueva misión como párroco eh, de San Ignacio de Loyola aquí en San Juan. También nos acompaña el padre Fabián, que está aquí atrás. Uh, Fabián Rodríguez, que... Es uno de los padres graves de nuestra Gracias. comunidad. Ah, un hombre que ha trabajado por muchos años y que nos complace con su presencia. Llevo 54 años de sacerdote. 50 años, 54, 54 años de sacerdote. Y 70, 70 años casi de jesuita. Y casi 70 años como jesuita. Llevo 53, 53 en Cuba, en el noviciado dice en Cuba. ¿Hizo el noviciado en Cuba hace 53 años? 53 años ¿no? bueno, en el año Bueno, en el año 1953, imagínense. <risa> Qué bendición para nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Tener al Padre Fabián acá. Así que, Padre Fabián, bienvenido para este conversatorio. Gracias por estar con nosotros. Y estamos muy complacidos de que estén acá. Bueno, pues como saben, este conversatorio es... Eh, somos todos jesuitas, ¿verdad? Y nosotros somos una orden religiosa católica... Eh, y nos llamamos la Compañía de Jesús o los jesuitas. Fuimos fundadas por San Ignacio de Loyola y somos un grupo de sacerdotes, hermanos, estudiantes, escolares, como lo llaman a los estudiantes, que somos consagrados como religiosos, con votos de pobreza, castidad y obediencia. Nuestro proceso de formación es uno largo. Como pueden darse cuenta, el padre Pepe, el padre eh, Andrés, todavía están en formación, llevan 16 años como jesuitas, y todavía están en formación. Así que se, se extiende normalmente el proceso de formación como unos 15, de 15 a 20 años, ¿okay? en cinco etapas, comenzando por el noviciado, luego los primeros estudios, como lo están Reinaldo y Ángel en Missouri, luego el magisterio, como lo que estoy haciendo yo, y luego eh, estudios de teología, luego de estudios de teología, pues hay un periodo último de formación que se llama la tercera aprobación, que es lo que próximamente el Padre Pepe comenzará ya a partir eh, de a finales de año. Así que es un proceso de formación bastante largo. laboramos alrededor del mundo. Fíjense que actualmente hay 16,000 jesuitas en 127 países en el mundo. Cubrimos 65% de los países en el mundo. Todavía nos queda mucho terreno por cubrir. 35% y por eso confiamos en que algunos de ustedes se motiven para que cumplan y nos ayuden en esta misión evangelizadora y apostólica. Y miren, para coordinar este esfuerzo universal, tenemos una estructura organizacional de gobernanza eh, que está dirigida por un superior general y precisamente el año pasado, nuestro superior general, el padre Arturo Sosa, venezolano de nacimiento, convocó una congregación general o se convocó una congregación general donde eventualmente se pronunciaron cuatro preferencias apostólicas en la compañía de Jesús, cuatro visiones estratégicas por los próximos 10 años. La primera, mostrar el camino hacia Dios a través de los ejercicios espirituales. La segunda, caminar junto a los pobres y los marginados. Tercera, acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro mejor y la cuarta cuidar de nuestra casa común y de nuestro ambiente. Entonces en nuestro conversatorio lo que queremos hacer es hablar de nuestra vocación a la luz de estas preferencias apostólicas. Así que sin más premincia, vamos a entonces a hablar y a comenzar nuestra conversación y quería pues eh, darle la oportunidad a los compañeros en San Luis que nos hablaran un poco más profundamente de su misión lo que le inspire su misión y cómo conectan su misión con estas preferencias apostólicas. Adelante, Reinaldo y Ángel. Óyeme, y Reinaldo, y Reinaldo, le tienes que contar a la audiencia que tú acabas de profesar votos hace apenas eh, un tres poco semanas. más de un mes. Ah, tres semanas, ok. Espérame, espérame, un momento, Reinaldo, que no se escucha, eh, te tenía en mute y me están aquí avisando la gente live gracias a, a que nos pudo a christopher smith que nos pone por ahí bueno gracias a christopher thank you chris we appreciate it thanks for letting us know muchachos muchachos este entonces reinaldo nos estabas hablando verdad de que acabas de comenzar esta nueva fase de primeros estudios, cuéntanos un poco cómo fue esa transición del noviciado a los primeros estudios y cómo tu misión no se ve a la luz de estas preferencias apostólicas Sí, pues lo primero, pues exacto profesé los, los, uh, los votos el 8 de agosto, hace tres semanas súper contento, muy consolado por, por poder confirmar eh, mi vocación, al llamado a ser sacerdote, dentro de la compañía de Jesús, y pues mira, la transición fue interesante porque de la manera en que como somos enviados a nuestro, a nuestro lugar para estudiar, es una misión, es decir, nuestros primeros estudios es realmente una misión, y nuestro, nuestra misión es estudiar, y viéndolo desde esta perspectiva, para mí me parece muy importante, porque así ya uno tiene en mente que esto es donde Dios me necesita para este momento, para poder equiparme, realmente equiparme, para que eventualmente cuando sea sacerdote y sobre todo cuando profese mis votos finales o mi, mi etapa final del entrenamiento, esté equipado para ir a donde Dios me necesite. Excelente, eh, excelente, Reinaldo, gracias. Wow. Y, y, y Ángel, cuéntanos, ¿cuál es tu misión? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿hace cuánto tiempo te tomaste votos? Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, pues eh, yo... Y eh, tomé votos el, en el año 2018. Desde entonces estoy aquí en, en la Casa Bellarmine en San Luis. Uh, a, a mí también, pues, como a los demás hermanos y escolares, se nos asigna el trabajo de estudiar en este momento. Pero, como yo había sido seminarista diocesano para la diócesis de Caguas, antes de, venir a, a, a, antes de entrar a, a los jesuitas, ya yo tenía un bachillerato en filosofía y ya yo tenía la mitad de mi maestría en teología, que es lo que usualmente se le pide a todos los a toda persona que vaya a ser sacerdote en la Iglesia Católica. Por tal razón, eh, cuando a mí se me envió a estudiar, eh, se me dio la opción de estudiar otra cosa para seguir enriqueciendo, como decía Reinaldo, lo que la compañía ofrece a través de nosotros. Y en mi caso... Yo siempre he sentido una atracción por la historia, siempre la he considerado una herramienta útil para conocer, entender mejor los problemas de la sociedad y al mismo tiempo presentar soluciones prácticas para esos problemas. Y desde entonces estoy estudiando eh, una maestría en Historia de los Estados Unidos y yo me estoy concentrando en eh, Historia del Racismo. Adicional a eso, estoy estudiando un certificado graduado en estudios de género y de la mujer, ya que el racismo y el sexismo están juntos, no van de la mano, y pues yo como un cristiano católico comprometido quiero eh, atender a estos problemas desde la fe, pero también desde las herramientas de la ciencia y la filosofía y la historia que nos, que tenemos hoy en día. Excelente, ¿eh? uh, buenísimo, buenísimo. Y, y bueno, obviamente ahora, eh, más que nunca hoy día, no ese, ese tipo de, de, de, de experiencia, ese tipo de educación es súper relevante, especialmente cuando estamos viviendo eh, esta situación en los Estados Unidos y en el mundo, no de, de mucha división a, a través de la raza, a través del sexismo, como tú mismo, como tú mismo mencionas. Gracias. O sea, mira, vamos a tener oportunidad de seguir conversando. O sea, déjame por lo menos pasar un poquito la cámara aquí a los muchachos y los compañeros amigos acá en Puerto Rico. Como les dije, mi nombre es Orlando, entonces acabo de comenzar mi proceso de magisterio. Estoy como profesor eh, de religión eh, o teología aquí en el Colegio San Ignacio de Loyola, aquí en Puerto Rico, y, y bueno, es una, una asignación excelente, una misión donde puedo estar acompañando a los jóvenes, ¿no? Una de nuestras preferencias apostólicas es el acompañar a los jóvenes en su crecimiento. Y me parece de que es una manera excepcional en la cual yo puedo acompañar a los jóvenes, así que estoy súper contento, de verdad, de acompañar a los jóvenes en, esa, en ese proceso educativo. Y bueno, por la cuestión de la pandemia, como ven en pantalla, pues eh, todas las clases que estamos facilitando son clases en línea, y todavía no estamos en modelo presencial. Y miren que se quedan las clases en short. ¿Sí ¿Vieron eso? Y de las clases en short. Ah, <risa> educativo. Ah, no, ahí, me vienen, ahí me tienen, ahí me tienen. Las personas que nos están viendo a través de Facebook Live a lo mejor se van a estar un poco escandalizadas. Pero bueno. Pero aquí traemos pantalones todos. Aquí traemos no pantalones no. largos todos, así que tranquilos. Pero, pero de verdad este, es, una, es una gran gracia, una, un gran privilegio estar acompañando a los jóvenes en este de su proceso de formación educativa. Así que estoy muy contento por ello. Este, Andrés, cuéntanos. Yo sé que Andrés, tú estás también involucrado en, en, en ayudar a la juventud. Cuéntanos qué estás haciendo acá en Puerto Rico, cómo tu misión conecta con las preferencias apostólicas. Claro, gracias. Mira, inspirado por el, el trabajo que hicieron a las familias, y los estudiantes de, del Colegio San Ignacio después de, del huracán María. A, Reconocimos una gran necesidad ahí en una parte de aquí de San Juan que se llama Caimito, una necesidad para acompañamiento de la comunidad, pero especialmente acompañamiento a los jóvenes que viven ahí. Y otra vez, escuchando cómo diferentes mundos se pueden encontrar. Y cuando era joven, el deseo que yo tenía para, para carrera... Para cuando futuro, eras más joven. Cuando era más joven. Es? Cuando era joven. <risa> A ver, lo que vi es que es importante tener oportunidades de tener estos encuentros entre los diferentes mundos que, que, que estamos viviendo. El mundo del estudiante que está aquí en los colegios privados, pero también los estudiantes los jóvenes que están en, uh, en el sistema público aquí de Puerto Rico eh, estudiando. Esos encuentros son lugares donde grupos pueden aprender de los diferentes mundos, encontrar y descubrir la presencia de Dios y cómo uno le está enseñando al otro. Y eso yo creo que ha sido una manera de, de, de ver la presencia de Dios, pero más bien a... Uh, ver cómo es que Dios está inspirando a jóvenes a encontrarse y transformar esta realidad que en verdad necesita cambiar entonces Pepe tú cuéntanos Pepe es nuestro productor aquí, Pepe tiene unos talentos impresionantes en la, en la producción de videos, de la producción de todo esto de Facebook Live, así que gracias Pepe por ayudarnos en esta que se escucha que no se escucha, que no están escuchando. Ah, no están escuchando. Bueno, vamos yo a ver. Que revisen su lado porque vamos traer. Sería de hace mucho ese mensaje. Pues no sé. Sí. No te preocupes. Bueno. La profesora Nice es la que está diciendo que no puede escuchar. Ok. Si sí. hay alguien más que no escuche, y nos pone el mensaje. Por no, ahora no. parece que solamente ella. Pero no pueden escuchar, exacto. Sí. Así que. Bueno, pues entonces, Pepe, cuéntanos un poco acerca de, de tu misión aquí en Puerto Rico o la misión que vas a comenzar próximamente. ¿Y cómo esta misión está, este, no sé, ligada, conectada con las preferencias apostólicas universales Sí, sí, pues, eh, como les decía, yo estoy ya en la última parte de, de mi formación. Llevo 16 años como jesuita. En ese tiempo, pues, la formación me ha llevado por todos lados. Eh, no he vivido más de tres años en un lugar. <ríe> he estado en, eh, en Luisiana. En el noviciado me tocó el, el huracán Katrina cuando, oh, wow. cuando llegamos. Eso fue en el 2005, ¿no? Sí, wow. fue el año después de que entré, en el 2004. Después eh, me mandaron a Houston, en Houston me tocó que Flavio era mi superior, eso fue algo muy. El bueno. huracán Flavio. El sí. huracán Flavio. Lo que no he tenido agua, no? La tormenta tropical Flavio. Sí. Categoría 5. ¿Quién aguanta quién? ¿Verdad? <risa> <risa> e, y nada, en ese tiempo eh, estuve dando clases como estaba como, estaba, como estaba ahora en Orlando. Después me mandaron a, a sacar la teología. En, ah, bueno, primero fue la filosofía antes de eso, luego las clases en Orlando, luego la teología en Boston, donde me tocó estar, de hecho, con con bueno, Otro huracán. Así que ando por todos lados y aquí cuando llegué a Puerto Rico pues lo que me recibió fue el huracán María. Así que ha sido una tras otra, eh, pero ha sido algo muy bonito porque mi formación, pero que a mí me, me da más consolación es cómo mi formación me ha ayudado a acompañar personas. Cuando llegué al noviciado yo recordaba darme cuenta que no sabía cómo ayudar a esa gente que había vivido el huracán. Y ahora que llego aquí, al final de toda mi formación, pues sabía escuchar de una manera profunda. Sabía cómo ayudar a alguien a integrar esa, esa experiencia dolorosa situación y, y hacer que Dios fuera parte de eso, una parte de Dios no estaba. Así que pues, a mí eso me ha dado mucha, mucha, mucha, consolación. Uno de mis grandes llamados siempre ha sido el compartir la espiritualidad iglesiana. Y pues eh, todas estas son cosas que salen de la espiritualidad y en el acompañamiento, eh, el ayudar a alguien a ver a Dios en su vida, en el discernimiento. Y, y nada, últimamente también me ha tocado estar haciendo como mucho ministerio online. Ahí, esta este es una introducción que tengo para eh, unas meditaciones guiadas que doy, unas que estoy, estoy dando ahí por internet. Así que a ver cómo lo pido ahora. Así que pues ha sido como un nuevo ministerio que esta pandemia nos ha sacado. Claro, qué bueno, Pepe. Fíjate, una de las cosas que Pepe estaba mencionando acerca del acompañamiento y, y, y de las cuatro preferen, las cuatro preferencias universales eh, hablan de, de, de cómo mostramos el camino hacia Dios, cómo acompañamos, verdad, al joven, eh, cómo caminamos junto con los pobres, verdad, y cómo cuidamos de nuestro ambiente. O sea que hay un elemento de, de cuidado, un elemento de acompañamiento a todas estas personas y a todas estas eh, compañeros y, y, y colaboradores que, que participan con nosotros en nuestra misión. Gracias, Pepe. Padre Flavio, bravo, cuéntanos su misión. Bueno, pues uh, realmente eh, yo encuentro que, regresar un poquito a la, a la congregación general anterior, donde... Uh, se habló específicamente que la comunidad es misión. Entonces yo creo que estas preferencias apostólicas también eh, como que se anclan en la comunidad. O sea, de qué manera nuestras comunidades, mi trabajo ahora mismo es cuidar de esta comunidad, se me ha confiado la parroquia a, ahora, de qué manera yo puedo cuidar a la comunidad, animar a la comunidad invitar a la comunidad a acompañarles en el proceso de los ministerios, ¿no? uh -huh. uh, sirviendo a los pobres, los ejercicios espirituales, a uh, tener una conciencia ecológica, uh -huh. uh, y pues tener todo ese sentido de, de, de, de comunidad, pero también proveyendo los espacios para que la comunidad pueda empoderarse, a uh -huh. uh, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, maestros administradores que ellos asuman su, su papel dentro de esta comunidad. Entonces yo, yo veo que estas preferencias realmente para mí, en mi vocación, me anclan en el cómo yo puedo servir a la comunidad, de qué manera esta comunidad puede crecer yo los animo, yo los acompaño, uh, yo uh, estoy aquí con ellos. O sea, yo creo que esa es parte de la misión del de jesuita. No es tanto el protagonismo, no tanto el, el siempre tener la última palabra o ser la persona que esté en el centro, como estás tú, uh, sino más bien... Fabián, está, Fabián en está en el centro. Fabián está en el centro. Pero me refiero sí, sí, sí, a claro. evitar el protagonismo y decir, mira, vamos a, vamos a hacer que otros y otras a, realicen su misión. Creo que la misión siempre es de Cristo. Nosotros respondemos a esa misión. Es que esa es mi, mi, mi manera de comprender estas preferencias apostólicas. Excelente, Fabio. Yo creo que eso es súper importante porque la misión es de Cristo. Y cómo nosotros acompañamos a Cristo en la misión que ya está realizando en el mundo. Y yo creo que eso es lo que nos inspiró a nosotros, ¿verdad?, a, a, a decir sí a este llamado. El hecho de que eh, es, es una misión que viene de, de, de Cristo, ¿no?, de, en su iglesia. Y nosotros somos meros colaboradores en la misión de Cristo. Entonces, yo quería también, recuerden que, que esto es un conversatorio y ustedes pueden eh, escribir sus preguntas a través de los mensajes en Facebook Live y para entonces contestar sus preguntas, si tienen alguna pregunta para alguno de nosotros, en confianza. Adelante. Entre sus preguntas y ahí las vamos a, a estar contestando mientras seguimos el conversatorio. Pero no quería dejar que nuestro padre, padre Fabián compartiera con nosotros un poco. Padre Fabián, lleva casi 70 años como jesuita, ¿no? Sí, Entonces. 50 años. ¿50, ¿50 o 70? 50. 50, 50. 50. Ah, bueno. casi 50. Casi 50, sí. casi 50. Sí. perfecto. Cuéntanos de tu misión, ¿cuál bueno. ha sido tu misión? Bueno, yo estuve en varios sitios. Estuve en Cuba para el noviciado, estuve en Ecuador, Quito, Ecuador, para la filosofía, que era la mejor escuela que había de filosofía. Entonces, magisterio, estuve en Santo Domingo y aquí en Puerto Rico. Este, fui a filosofía, a teología, a Woodstock, eh, en Maryland, un teologado que ya no existe, ya se acabó. Y luego fui a tercera aprobación a España, Salamanca, y luego fui, eh, fui, este, Fui, a, a, ¿cómo se llama? El asistente del cardenal a, ah, a Ponte bien. Martínez. Oh, wow. eh, sí, en, luego estuve eh, dos años en la Universidad de Puerto Rico, en, el, en Bayamón. ¿Estuviste enseñando? Enseñando, estuviste se, en enseñando, enseñando humanidades. Humanidades. Humanidades, pues. sí, y otras cosas. sí Luego me votaron porque participé en una huelga de estudiantes. Me votaron. Participaste en una huelga de sí, estudiantes. sí votaron ah, a 25, sí. sí un rebelde, rebelde sí, sí. Luego vine al Colegio San Ignacio, dos años. Luego fui a, a, a ser director de Casa Marres y bonita, una casa de retiro que teníamos que, retiro, sí, sí, Luego fui a un año de sabática en Brasil, muy bueno. Y luego vine y comencé un, una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva misión. El superior que se llamaba el padre Orlando Torres me pidió que yo me encargara de de esa misión que era compensar una un centro de espiritualidad que se llamó Ceipa, Ceipa, Seipa Seipa okay, Seipa es, espiritualidad Pedro de Rupes ¿sí? ahí estuve cinco años luego de los cinco años el padre el padre superior me mandó a, a Mayagüez ahí estuve ya con antes de sí, estuve, estuve cinco años entonces me pedían de Mucho. sí Pedían de Brasil una, una asistencia para la Amazonia. y Allí fui y estuve un año, oh, sí. Un bien. año en la Amazonia. Luego volví y me empecé a una parroquia en, en Canóbana. Excelente. Sí. Entonces, fuiste párroco, fuiste misionero. Sí. Trabajaste como profesor universitario. Sí, sí hice todo, prácticamente. Este, es, ejercicios sí, espirituales. espirituales, sí, espirituales y, sí, Excelente, gracias. Entonces, gracias. fui párroco cinco veces, sí. ¿Párroco cinco veces? Cinco veces, muy bien, sí. Muy bien. Ok. Eso es todo. Perfecto. Pues muchas gracias Fabián. gracias Fabián. Fíjense, fíjense cómo, cómo nuestra vocación nos lleva a diferentes partes del mundo, eh, en muy diversa. Eh, algunos están enfocados en, en, en el apostolado intelectual. El padre Fabián también fue profesor de Humanidades, socialmente hablando con comunidades marginadas como en la Amazonia. O sea que nuestra vocación como Jesuita nos lleva a cualquier parte del mundo. Y nuevamente quiero recalcar eso de nuestros talentos, o sea, nuestros intereses son considerados en ese proceso de decidir hacia dónde nos dirigimos en misión, nuevamente para colaborar con Cristo en su misión, que es la misión de establecer eh, su reino en medio de nosotros, ¿no? Así que, eh, bueno, estas preferencias apostólicas son preferencias, muchachos, que, que están siendo, bueno, que se promulgaron el año pasado, y la idea es que, que nos orienten, ¿no? Uh -huh. Por los próximos 10 años. Son horizontes. Son como horizontes. Dice el, el, el como dice general, el Padre General. Son horizontes que nos ayudan a pensar de qué manera la compañía de Jesús está llamada a acompañar a la Iglesia en estos tiempos, en este siglo XXI. Excelente. ¿Cuáles son algunos de los retos? Vamos a hablar de retos, porque tenemos varios retos. No sé si hay alguna pregunta que alguien tenga, este, pero, pero pues mientras... Ahí vemos si hay preguntas. Vamos a hablar de los retos eh, en participar o en, o, en, o en ejecutar o visionar ¿no? estas preferencias apostólicas. ¿Cuáles son algunos de los retos que, que podemos pensar? Vamos a ver los muchachos en San Luis. Algunos retos que ustedes vean, que ustedes sientan que existen, que ustedes piensen en, en, en estas preferencias apostólicas. Adelante. Pues, eso para Entonces, mí es una excelente pregunta. Este, no estás escuchando, Reinaldo? Ah, en un momento, sí. Sí, sí, sí, nos estoy escuchando. Ahora, ahora sí. Sí, pues, no, eso para mí es una excelente pregunta eh, sobre los retos en cómo podemos llevar a cabo esas preferencias apostólicas. Y comenzando primero por la, la, la primera preferencia apostólica, mostrar el camino hacia Dios. Eh, y eso me conecta a cómo yo entré a, a diseñar, a cómo yo empecé a diseñar mi educación a jesuita en primera instancia. Porque recuerdo que fue un jesuita el que estuvo allí en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, quien instituyó, o sea, básicamente realizó esta tertulia teológica, así le llamamos, y invitó a todos los estudiantes de, de, o sea, cristianos de allí, de, de, de esta universidad que es secular, y para hablar, no solamente hablar de la iglesia y de Dios, sino hablar de temas que nos presionan, temas este, controversiales, eh, que Jesús es mitad Dios y mitad hombre o 100% Dios, 100% hombre. O sea, ese tipo wow. de, de conversaciones. Pero lo que me ayudó en, esa, en ese ambiente no es tanto en sí el tema, aunque sí ayudó, pero más que todo ese proceso de discernir, de pensar, de cuestionar. Y de eso fue que me llevó a cuestionar mi fe, que eventualmente me ayudó a crecer mucho más de una, a un nivel profundo que entonces empezó a cuestionar mi propia vocación. ¿Cuál es mi vocación entonces? Eso es un reto para mí en cuanto a cómo lo vamos a enseñar, cómo vamos a guiar a las personas el camino hacia Dios, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, donde, como dijo mi compañero Ángel, el racismo institucional, es una es un, está a un nivel que todavía tenemos dificultad de comprenderlo. Y bueno, ¿cómo, cómo guiamos el camino hacia Dios? ¿Cómo discernimos? Esa es la, la pregunta, creo que central, que también me atrajo a, hacia la vida religiosa como jesuita. ¿Cómo podemos ayudar a los demás a discernir? Eh, y con eso ya conectan también los pobres. Eh, en nuestro contexto también estamos en una ciudad, St. Louis, donde pues, se nota la división, por los efectos de la segregación. Entonces, a los que han terminado siendo más pobres, ¿cómo los acompañamos? ¿Cómo también en eso acompañamos a los más jóvenes? Que es la tercera eh, la preferencia apostólica. Mientras, estoy también llevando a cabo mi visión, que es estudiar. Es decir, estudiar no es simplemente sentarme a leer un libro y ya está, okay. sino que en ese estudio, ¿cómo yo acompaño a, a, a los que están heridos y... A la, a, la pobla, a la demás población en mi contexto o en nuestro contexto. No sé si tienes algo que, que añadir. Sí, yo solo añado, yo solo añado a eso. Este, en mi caso, yo me concentro en, en, dos, eh, en dos de las cuatro prioridades para, para, para fines de este conversatorio. Yo, ¿cómo, yo me pregunto cómo yo entré a la iglesia, por qué yo permanezco en la iglesia. ¿Qué fue lo que a mí me interesó de la vida religiosa y específicamente de los jesuitas? Pues mira, eh, yo era un chamaco, un estudiante de la UPI, que mi fe me llevaba a cuestionar los problemas de la sociedad. ¿Por qué hay tanta injusticia en Puerto Rico? ¿Por qué nuestra situación política desigual, etcétera? Y yo, Jesús era lo que a mí me impulsaba a decir, mira, Jesús dijo, ámense como yo los amo, por lo tanto la injusticia es, es, es una cosa contraria a ese mandato, y yo como cristiano tengo que intervenir para que este mundo ame ame más. Que que entonces, entonces, ese fue, es precisamente mi fe y mi experiencia de pastoral juvenil lo que me lleva a permanecer en la iglesia y a dar esta respuesta. Y eventualmente, cuando yo soy seminarista, como ustedes saben, no es, no es único, pero casi siempre... Un sacerdote diocesano eh, su trabajo es, es, es ser párroco, ser párroco es dificilísimo, uno tiene que estar con la gente todo el tiempo, por lo tanto hacer este tipo de trabajo que es más justicia social y es un trabajo más especializado es extremadamente difícil cuando uno es párroco y cuando yo estaba de seminarista trabajando en varias de las parroquias yo me decía mira esto es excelente, yo siento que Dios me está llamando a ser sacerdote pero yo me siento también llamado a hacer un trabajo de justicia social que yo entiendo este, este estilo de vida no me permite vivir. Ahí es que yo me adentro más a los jesuitas y cuando los jesuitas empiezan a explicar que precisamente ellos se ven a sí mismos como misio, sacerdotes misioneros Excelente. que utilizan la espiritualidad de San Ignacio para luchar por la justicia en el mundo como cristianos, yo dije, mira, este es mi espacio. Perfecto. Entonces, dando ese resumen... Yo identifico lo, eh, un, un obstáculo bien importante que, en mi opinión, tenemos. Las preferencias dicen que tenemos que concentrarnos en los jóvenes y en acompañar a los oprimidos. Pero una de las cosas que yo observo, siendo joven todavía, y en otros jóvenes que yo conozco, es que re, últimamente es, están viendo a la iglesia no como una herramienta precisamente de construir un mundo mejor, donde nos amemos como Dios nos amemos, sino que están empezando a ver a la iglesia cada vez más y más y más como un instrumento, de, de, como otro instrumento más de no hacer nada por el mundo, de no luchar por la justicia, como otra institución más que se queda de brazos cruzados predicando a un Jesús a quien el mundo no le importa, sí. que es indiferente. Que estamos entonces, estamos entonces, lidiando con una, estas fuerzas seculares, ¿no? o sea, la, la dificultad pues, secular y, y cómo estas fuerzas seculares obviamente pues intervienen en nuestra capacidad de presentar a un Jesús que es, ama, que es amor y cómo presentar ese sí. amor que, que es justicia también. así que Y no solamente secular, porque ese es el problema, que nosotros también religiosos cometemos a veces la misma barbarie. Para mí eso es uno de los problemas más grandes que tenemos y por eso es que tenemos que seguir predicando a un Jesús que quiere entrar al mundo y liberar al mundo de la injusticia, venga de donde venga. Para mí eso solamente va a contribuir a que más jóvenes, participen de la iglesia en vez de vernos como más gente que, que no le importa el mundo y que es, es indiferente. Estaba diciendo, a mí me recuerda también uh, como hay este ataque de fuera fuerte hacia la iglesia también el llamado de aparecida a una conversión pastoral, uh -huh. ¿no? que es un llamado a todo sacerdote, a todo religioso a todo laico a hacer que nuestra fe vaya a lo, a lo profundo, ¿no? a que vaya a la raíz que eso es parte, porque son los profetas, y que entra y sale de denunciar la injusticia, todas estas cosas que estás hablando, y de ayudar a la gente a sacar las herramientas, por ejemplo, para mí es de la espiritualidad, de la oración, que tanta gente que se pierde tanto. Entonces, pues sí. Hay varias preguntas, ¿no? varias preguntas, pero siguiendo eso, yo creo que la relevancia de la iglesia, la relevancia del religioso hoy, Uh, tiene que ser eh, esa ser iglesia en salida como el Papa Francisco nos invita la o sea, iglesia que va a, a hacer a, cómo se dice que es lo que dijo hacer a hacer ruido no pero no es un ruido mm -hmm. uh, que molesta y que y que ensordece es un ruido que realmente es coherente que trae coherencia y relevancia a, las, a la realidad del mundo, a la realidad del pobre, a la realidad del marginado. Ah, nos hicieron una pregunta un poco, ¿cuáles son las diferencias básicas de filosofía y fundamento de los jesuitas y otros religiosos? Yo, eh, esa pregunta siempre eh, surge, yo creo que tiene que ver con el carisma, ¿verdad? Ah, el carisma de la Compañía de Jesús, Uh, como tal la, la, la fundosa San Ignacio, uh, está enraizada o anclada en los ejercicios espirituales. De ahí nace nuestro carisma, uh, ese encuentro personal con Jesús, ese encuentro de, de, de encontrarnos con Él y ser parte de su misión, amar como él, ¿verdad? configurarnos a su vida, uh, entonces es, yo creo que el carisma de la compañía de Jesús es bien amplio no es, no es sencillamente a uh, los franciscanos o los dominicos uh, o los redentoristas ¿verdad? no conozco todo el carisma de cada estas de estas otras órdenes religiosas pero yo creo que tiene que ver también con el, la personalidad del fundador y Ignacio era un, un gran soñador, Ignacio era un hombre que, que se propuso grandes cosas y que quería uh, pues la mayor gloria de Dios. Y entonces esa parte de su personalidad uh, afecta o ha afectado por siglos nuestro carisma, uh, nuestro deseo de ser como Jesús, amar como Jesús en los contextos que nos tocan. Nos preguntan que si somos más progresistas, uh, yo no sé si sería, sería bueno decir que seamos más progresistas o no, uh, porque yo creo que dentro de la Compañía de Jesús hay una amplia gama de, de, de maneras de ser jesuitas, yo yo no creo en esas uh, etiquetas de que si uno es conservador y el otro es progresista o liberal. Uh, yo creo que la compañía de Jesús, la relevancia de la compañía de Jesús no depende de esas etiquetas de liberal o conservador. Uh, uh, yo creo que es más bien eh, el Evangelio. Los ejercicios espirituales encarnados en los contextos donde estamos viviendo y trabajando. No, y ser colaboradores de Jesús en, en, en, en su reino, ¿no? aquí en la tierra, ¿no? Ser, ayudar en, en la promoción de ese reino de Dios en, en medio de nosotros, ¿no? Necesitaría decir algo también de esta pregunta. Es una pregunta también muy común que, que yo he encontrado. Y yo digo que las diferentes órdenes religiosas, se habla de que hay como cinco grandes pilares de espiritualidad en la iglesia. Ajá. Uh -huh. Y que pues, los cinco serían los franciscanos, los dominicos, los carmelitas, eh, los trapenses y los, y los jesuitas. Y entonces, dentro de eso, la forma como yo lo pienso, es que son diferentes formas de entrar con un énfasis a el todo de nuestra, del catolicismo. Claro. Pero como es tan vasto y hay tantos años de reflexión, pues tienes que empezar por... La... <risa> <Sí>. <risa> y entonces eh, digo que los franciscanos tienen ciertos énfasis muy fuertes por ejemplo en la, en la vida de la pobreza, en la conexión con la naturaleza, por ahí, los dominicos pues tienen mucho el tema de la predicación, los, los benedictinos... De, vida de monástica cultura, ¿no? y son como grandes familias eh, y entonces los jesuitas así de las grandes énfasis que yo veo eh, pues tiene que ver como decía Flavio, con el fundador y los ejercicios espirituales, eh, cosas que hay ahí que normalmente nos destacan pues ese tema del discernimiento por uh -huh. un lado eh, que San Ignacio compila todo lo que hay hasta la, la fecha y lo pone todo junto y se vuelve una importante para los jesuitas, por eso somos directores espirituales, por eso otra cosa. Contemplativo de la acción. ¿Eh? Bueno, eso me encanta, contemplativo de en la acción, sí, gracias. Eh, y, y yo creo que un elemento que a veces la gente no reconoce, debido a esto, que somos contemplativos en acciones, encontrando a Dios en todas las cosas, y que somos este tema de discernimiento, es que nos metemos mucho a la reflexión y al estudio a veces nos conocen por, por la formación tan larga que creo que somos la formación más larga de la iglesia yo llevo 16 años y todavía no termino y entonces yo creo que San Ignacio veía la renovación de la iglesia a través de una buena formación de los sacerdotes uh -huh. correcto yo creo que eso es lo que a veces nos pone en posiciones, que es parte de nuestro carisma también, de ir a lugares donde otros no pueden ir tenemos una formación a veces muy especializada yo tengo, además de la formación regular de sacerdote, una maestría en dirección espiritual, una maestría en, en espiritual y o bueno, doctorado es, es pues, eh, ya parece ridículo, no, hasta para mí, pero, ¿qué es? Pues, especializarme en algo, entender mucho, muy bien algo, el mundo. para poder ayudar, y entonces, eso, pues, me permite a mí entrar en ambientes que otra gente, pues, no puede, y, y eso a veces pues, nos pone en, en límites de la teología, en lugares nuevos. Nos lleva nos a fronteras, metado. a nuevas fronteras. Sí, y entonces a veces eso pues, nos llama a ciertos jesuitas a decir, este, desde el amor a la iglesia misma, a decirle a la iglesia, mira, tenemos que reflexionar en esto, y eso a veces podemos, podemos quedar en, en una cosa que a veces queda muy bien, ¿no? Y hay otras gestos que desde el estudio también dicen, hey, se están yendo muy lejos, ¿No vamos por acá, no, no, no nos podemos desviar, esto también es importante. Y hay un balance, yo creo que muy bueno, ¿sí? algo más. Ahí? Excelente. Hay otra pregunta ahí, no sé si quieres... Ah. Sí, hay una pregunta ahí acerca de alguno que esté escuchando esta, esta conversación, cierto, ¿cierto? A, acerca de algunas herramientas que puedan tener en este momento, algunas preguntas que pueden hacerse en este momento de, de, de seguimiento. Yo diría que, como, como San Ignacio pone tanto énfasis en el deseo, ¿qué son, qué son esos deseos profundos que, que uno tiene? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona? Y cuando encuentres esa respuesta, ¿qué es lo que te apasiona? ¿En qué manera te va a fortalecer tu relación con Dios? ¿En qué manera te va a ayudar a fortalecer, pero también a profundizar esa relación con Dios? ¿Y en qué manera te va a ayudar a reconocer esa presencia de Dios en, en tu vida? ¿Qué es lo que te apasiona? Cómo lo puedes ver, cómo, cómo puedes profundizar. Tu Dios? algunas buenas maneras de, de, de ver cómo es que Dios que te está llamando a una vida religiosa? Creo, yo creo que son excelentes preguntas que todos tenemos, pero que también necesitamos a, a alguien que nos escuche, a un, buscar un director espiritual, alguien que nos pueda a, a ayudar a discernir esos deseos y esas preguntas. Uh, yo creo que para, para todos nosotros, el tener a alguien que nos acompañe espiritualmente, eh, discerniendo nuestros deseos y nuestras pasiones, entonces podemos decir, ah, no, esto, esto realmente es mi vocación, eso es lo que yo quiero ser. Inclusive, Flavio, nosotros como jesuitas tenemos directores espirituales, ¿no? Exacto. O sea, nos reunimos regularmente... Nos, nos reunimos regularmente Ven, con directores espirituales y, y que nos guían, que nos dan orientación y que, y que ayudan, nos ayudan a, a, a seguir escuchando esa voz de Dios. Porque esa voz de Dios, de buenas a primeras, no, no, no, no termina, ¿no? Eh, esa voz de Dios sigue, sigue hablándonos, ¿no? Y, y nosotros tenemos que tener la disposición de seguir conformándonos a cómo Dios nos habla. Y cómo Dios nos está invitando a un continuo, una continua renovación de nuestra propia UPA. Uh -huh. yo, yo por ahí, eh, pensando que esta podía ser una posible pregunta, eh, tengo un videíto. Que tal vez para darle seguimiento a esto, eh, lo vamos a publicar después de esta sesión Excelente. y lo vamos a poner aquí en la, en, la, en la página de la parroquia, que es todo el proceso que San Ignacio tiene, que es bastante eh, involucrado, para ayudar a alguien a hacer un buen discernimiento. Está dentro de los ejercicios espirituales. Claro, yo lo recomiendo a todos que hagan los ejercicios espirituales porque ahí es donde sale todo esto, ¿no? Pero si los hacen y, y pues llevar al director a preguntarle esta, eh, esta, esta herramienta de San Ignacio, de cómo discernir la vocación, cómo tomar la decisión. Y pues para los que no tienen acceso, pues vamos a sacar eso de los ejercicios y, y lo voy a poner eh, ahí en la, en la página de un video presentado. Otra cosa que yo quería, también anticipando un poco la conversación de, de, de, nuestra, de lo que nos apasiona, lo que nos inspira, uh, yo creo que volviendo al sentido de comunidad, uh, escuchar uh, y acompañar al hermano uh, con quienes vivimos en los contextos, uh, por lo menos me ayudan a mí, ¿no? a veces me preguntan qué, qué difícil es ser sacerdote, uh, yo creo que uno de los retos es, en este momento de la pandemia, qué difícil es uh, acompañar a un pueblo con distanciamiento social, ¿verdad? Uh, qué difícil es eh, entrar a la parroquia y no poder uh, saludar a las personas con la, con la misma efusión que uno siempre tiene, ¿no? O escuchar las confesiones o celebrar los sacramentos. O sea, las dificultades y retos de de ser comunidad en estos tiempos de pandemia, uh, yo creo que e eso es importante también considerarlo en la comunidad, en las familias, uh, en la manera en que nosotros nos escuchamos en estos precisos momentos. Bueno, excelente, ha sido una conversación maravillosa. Este, No sé si tienen algunas preguntas, tenemos unos cinco minutos más cinco minutos más para entretener preguntas y luego pues, terminamos con una oración. Y, y, y bueno, pero, pero pueden comentar a través de los, de, los, de los mensajes, de los comentarios, si tienen alguna pregunta y ahí podemos este, entretener sus preguntas. En lo que aparece... si no, no. contactar. Mira, no, está, está Ángel, adelante. No sé si, no sé si Fabián va a decir algo, pero en lo que en lo que aparece una pregunta para seguir indagando en qué diferencia a los jesuitas de todos los demás, yo por lo menos cuando, cuando yo estaba haciendo el discernimiento, cuando ya yo identifico, cuando ya yo identifico, mira yo creo que Dios me está llamando a la vida religiosa y no a la diocesana. Cuando yo hago ese clic, la siguiente pregunta es ¿a cuál orden? Yo tengo un montón de amistades que son franciscanas. Yo estoy estudiando teología en una escuela dominica, eh, en la central de Bayamón. Entonces, ¿qué hago? Pero me gusta San Ignacio. Para mí, la última clave que hizo la diferencia fue que como los jesuitas se entienden y se explican, explican su vocación, el énfasis no, no, no es no únicamente, porque como escuchamos, pues siempre el punto de partida es pues, Jesús, los ejercicios espirituales, la vida de San Ignacio, etc., pero para mí el factor determinante fue la, eh, la vida misionera, el entendimiento del jesuita como un misionero. Y no solamente el aspecto misionero de ir a donde sea, porque otras órdenes religiosas tienen también ese entendimiento misionero de ir a donde nos envíen, pero el jesuita también tiene el aspecto de ir a donde se nos envíe y hacer lo que más sirva a la gloria de Dios. En otras palabras, que yo como jesuita, cuando soy enviado a un lugar, puede que haya unas ideas de, bueno, te enviamos aquí para que estudies historia, pero si en el momento en que llego ahí, por ejemplo, como está pasando ahora, hay una crisis de COVID, hay, hay una explosión eh, de racismo terrible que hay que responder, etcétera, etcétera, nosotros ahora mismo como estudiantes, eh, estamos participando en protestas como católicos, claro, rezando, orando, protestas no violentas, estamos haciendo charlas para combatir el racismo en la iglesia y en la sociedad, etcétera, que no es solamente ir a un sitio, sino que es ir a un lugar a donde seamos enviados y hacer lo que haya que hacer, lo que se nos pida. Eh, una imagen que para mí es útil es, así como el franciscano, sobre todo el franciscano, se supone que muestra al mundo la belleza de la pobreza evangélica, el jesuita se supone que también sea una imagen de la obediencia evangélica. No una obediencia ciega, pero una obediencia que está dispuesta a seguir a Cristo a donde sea que haya que ir y hacer lo que haya que hacer. Y algo cortito que quiero añadir, es exactamente ir a ese lugar, esa misión, ejercer esa misión a las zonas de dificultad, a las zonas donde... Generalmente es difícil llevar ese mensaje o la palabra de Dios claro, o llevar la justicia o que otros no pueden o hacer el trabajo que otros no pueden ejercer. Eso a mí me capturó mucha la atención y hablando, siguiendo la línea de los deseos, como mencionó Ángel, eh, Andrés, perdón, eh, ese fue el deseo que identifique. Ok, yo deseo ir a las zonas de dificultad, pero cómo esto se alinea a mi deseo de de ser sacerdote, por ejemplo, o mi deseo de estudiar, de profundizar en una, un nivel intelectual, mi deseo también de acompañar a, a los que están sufriendo, a los que también tienen preguntas de Dios, a los que no saben ni siquiera cómo distinguir un deseo del otro y cómo se alinea con Dios. Eso a mí me encanta y eso veo que el jesuita está en el carisma jesuita. Excelente, excelente. Eh, ah, Reinaldo, gracias y Ángel, muchas gracias por, por su contribución, y yo creo que de eso es que se trata, ¿no? ¿A qué me llama Dios? Precisamente esa fue la razón que hemos tenido este conversatorio durante el día de hoy para reflexionar a qué nos está llamando Dios y cómo podemos escuchar esa voz de Dios. Queremos exhortar los últimos minutos que nos quedan, queremos exhortar a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo, si tienen alguna otra pregunta, si se quieren contactar con nosotros, por favor, escríbanos a la página ¿no? de la parroquia San Ignacio de Loyola, Escriba su mensaje, díganos, mire, estuve conversando, estuve participando del conversatorio y que tengo esta pregunta, eh, quiero conectarme eh, con algunos de los jesuitas para hablar un poco más de la vocación. Estamos aquí para servirles, estamos aquí para ayudarles y estamos aquí para acompañarlos. Una, tenemos básicamente unos dos minutos más. Dos minutos más sí. Entonces... Una última exhortación, Padre Flavio. <risa> Una última exhortación. Pues involúquense y, e inviten a, a sus familias y a sus jóvenes. Todos nosotros tenemos acceso a la juventud. Todos nosotros trabajamos de alguna manera con jóvenes en nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Yo creo que siempre es bueno hacer esa pregunta. ¿Alguna vez...? Lo has considerado, has considerado ser religioso, ser un sacerdote, ser una religiosa. Yo creo que no debemos de tener miedo de hacer esa pregunta, porque los jóvenes, por lo menos en mi experiencia, en nuestra experiencia, siempre tienen esa pregunta, siempre tienen ese cuestionamiento. Y es halagador cuando alguien te pregunta como joven y te dice, mira, yo te veo que tienes realmente un potencial y que puedes ser religioso y que puedes ser jesuita. Así que nunca dudemos de hacer esa pregunta, de hacer esa invitación, por lo menos para animar eh, el, la vocación. Yo creo que a, les invito y les exhorto a que animen en sus familias y en sus comunidades a animar la vocación, a realmente levantar eh, esos ánimos de los jóvenes, porque sí tienen mucho que ofrecer. Excelente. Entonces, los muchachos en San Luis, ¿alguna exhortación final a los compañeros y compañeras que nos están escuchando a través de Facebook Live? Adelante. Bueno, yo solamente terminaría. Recuerden que nosotros hacemos lo que hacemos porque por el Jesús en el que creemos. Jesús no te llama a quedarte en la crada, viendo el juego, eh, siendo indiferente y sola, o solamente quejándote de lo que está pasando. Jesús te llama a entrar a la cancha, a, a hacer tu contribución. Eres bautizado, eres bautizada, somos la iglesia, por lo tanto la iglesia será lo que nosotros seamos. Así que si tú sientes que Dios te está llamando a hacer a, a algo especial, a entrar a la vida religiosa, como decía Flavio, pide la gracia de ser valiente y zúmbate. Amén. Amén, amén, excelente. Muchas gracias compañeros de San Luis, muchas gracias por compartir con nosotros y hermanos y hermanas que nos están escuchando a través de Facebook Live, pues gracias nuevamente por estar con nosotros en este conversatorio y comenzamos este conversatorio con una oración, así que lo vamos a terminar también con una oración. Y esta oración es una oración especial, especialmente en los círculos de la Compañía de Jesús de los Jesuitas. Es la oración de entrega. Lo que le llaman el Súchipe. Así que próximamente, ahí le vamos a poner el Súchipe para que oren con nosotros. Nuevamente, compañeros, compañeras, amigos y amigas que nos escuchan a través de Facebook Live, muchísimas gracias por compartir con nosotros y que Dios Amén. les bendiga. En el nombre del Padre, de y del Hijo, Hijo, y del, del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Decimos, toma Señor y, y recibe, recibe toda, toda mi libertad. libertad. Mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, mi voluntad todo, todo mi haber y mi poseer, poseer. Tú, tú me lo diste. Responde ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que eso me basta. Amén. San Ignacio de Loyola, reina por nosotros.